Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Antes de iniciar con el video, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que si te gusta este video le des like y lo compartas por las redes sociales. En este video se va a contestar la pregunta ¿qué es la conciliación fiscal? Haciendo una introducción entre las normas contables y tributarias, pueden existir diferencias que provocan que algunas cifras presentadas en los estados financieros sean distintas a las presentadas en la declaración del impuesto sobre la renta anual o su equivalente. Estas diferencias deben aparecer en la conciliación fiscal, la cual se utiliza para calcular la utilidad fiscal sujeta al impuesto y el pago del tributo, en armonía con las normas tributarias. La conciliación fiscal inicia con la utilidad contable antes de impuestos y culmina con la utilidad fiscal que se basa en las normas tributarias. Esta presentación persigue los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos realizar exposición sobre la conciliación fiscal para que los espectadores obtengan conocimiento sobre el tema tenemos tres objetivos específicos, el primero es definir la conciliación fiscal, el segundo es mencionar las principales diferencias entre las normas contables y las normas tributarias y el tercer objetivo específico es presentar la estructura de la conciliación fiscal, bueno eh, como definición tenemos que la conciliación fiscal es el documento donde se ajusta la utilidad contable antes de impuestos con la finalidad de determinar la utilidad fiscal sujeta al impuesto sobre la renta o su equivalente. Dicho documento contiene los conceptos o cuentas contables que son aplicadas en el cálculo de la utilidad fiscal para efectos de liquidación del tributo las diferencias entre los valores contabilizados y los valores declarados a la administración tributaria deben establecerse en la conciliación fiscal. Pero yo les mencionaba los objetivos que existen diferencias entre las normas contables y tributarias y acá les muestro las principales. La primera diferencia que tenemos son ingresos contabilizados e ingresos trabados. Y esta diferencia se origina por ingresos exentos del impuesto. En la contabilidad lo vamos a tener registrado. Sin embargo, para efectos de declaración no va a figurar como un ingreso grabado y ahí se va a originar esa diferencia. Una segunda diferencia son ingresos no contabilizados, pero que son considerados ingresos grabados para efectos tributarios, como los pasivos con más de dos años de antigüedad. Una tercera diferencia son costos y gastos contabilizados que no son deducibles en el cálculo de la utilidad fiscal con base a las normas tributarias. Y vamos a ver en estructura que les voy a presentar a continuación eh, cuáles son eh, algunos costos y gastos que están contabilizados, pero que la norma tributaria no permite su deducibilidad en el cálculo de la utilidad fiscal. Como cuarta diferencia tenemos las deducciones tributarias que no son contabilizadas como costos y gastos, tales como la depreciación acelerada y las pérdidas de periodos anteriores reguladas por la ley, así como otros beneficios tributarios. En el caso de la depreciación acelerada, la diferencia se origina debido a que la depreciación fiscal es más acelerada que la depreciación contable entonces va a existir una diferencia que no va a estar contabilizada y en el caso de las pérdidas de periodos anteriores van a ser deducibles como gastos para efectos fiscales pero que no van a estar contabilizadas como costos y gastos debido a que son pérdidas de periodos anteriores y existen otros beneficios tributarios que van a ser deducibles para efectos fiscales pero que para efectos contables no son ni costos ni gastos ahora les muestro un ejemplo de la conciliación fiscal yo les mencionaba en la introducción que la conciliación fiscal inicia con la utilidad contable antes de impuestos que en este ejemplo es de 1.200.000 a esa utilidad contable se le suman los ingresos grabados, que en este caso son ingresos por pasivos no pagados con antigüedad mayor de, a dos años. Son ingresos grabados para efectos fiscales, pero para efectos contables no son ingresos. Se le suman los costos y gastos no deducibles, como el impuesto sobre la renta, gastos de periodos anteriores, retenciones asumidas donaciones, multas e intereses pagados con tasa mayor a la establecida por el banco Central. se le restan los ingresos por dividendos recibidos y los ingresos por intereses devengados en depósitos. debido a que estos ingresos ya les fue aplicada una retención definitiva, para efectos de rentas de actividades económicas ya no se consideran ingresos grabados debido a que ya tributaron una retención definitiva. Se le resta la depreciación acelerada y la pérdida de explotación, que era lo que yo les venía mencionando sobre la depreciación fiscal, cuando es mayor que la depreciación contable y en el caso de las pérdidas de explotación son deducciones autorizadas por la ley entonces al final va a dar una utilidad fiscal si ustedes notan es de 1.209.000 anteriormente teníamos que la utilidad contable era de 1.200.000 entonces debido a la, a la aplicación de la norma tributaria la norma tributaria establece que no son 1.200.000 sino que la utilidad fiscal es de un Entonces es por eso la importancia de realizar la conciliación fisc fiscal en nuestro negocio o empresa. Si deseas asesoramiento para la presentación de la declaración del IR anual, la realización de la conciliación fiscal, asesoramiento fiscal, capacitaciones en materia tributaria, autoridades fiscales preventivas, defensa ante ajustes fiscales y gestiones ante la administración tributaria, le dejo mi contacto a continuación. Mi correo electrónico es henricastellonmorales.com y mi celular es más 505-8958-7434. Eh, antes de despedirme, quiero darle un gran saludo y un gran abrazo a toda mi gente linda de Nicaragua. Gracias por eh, ver este video y saludos para todos.